Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio de coaching con Hugo dentro de la plataforma patreon.com. Desde ya agradeceré y agradezco el tiempo que te vas a tomar para poder escuchar y ver este video. En este caso, este video es, es sobre emociones y salud y la combinación y la interacción entre ambas. En este video en particular, digamos, yo lo que voy a hacer es traerte distinciones, herramientas, recursos que el coaching aporta en, o que yo aporto, digamos, desde mis, mis conversaciones, cuando trabajo como coach, cuando un cliente me contrata para trabajar algún tema en particular. Y en este caso, digamos, no lo puedo personalizar, ni voy a traer un caso particular, ni nombrar a nadie, porque las conversaciones son privadas y confidenciales. Lo que sí voy a traer es, este, si se quiere, herramientas, o lo que yo te decía hace un ratito, ¿no? Esto de herramientas y distinciones que el coaching puede sí aportar a tu vida cotidiana, a tu mayor bienestar, a que alcances la plenitud que querés, si es que estás en ese camino y todavía no lo alcanzaste, y sobre todo bienestar ¿no? y plenitud que tiene mucha relación con la salud personal. Ahora sí, eh, de lleno al video de este posteo de emoción y salud, que también lo puedes encontrar en forma escrita, lo pongo ahora abajo en el video como, como pie para que vos puedas si querés leerlo eh, otras cosas que también publiqué en, en base a emociones y salud vamos como si se quiere por partes y manteniendo si se quiere un orden alfabético vamos primero por las emociones para entender un poco ¿no? ¿Qué, qué son las emociones y cómo nosotros desde el coaching también te las trabajamos y las interpretamos eh, y, y acompañamos a nuestros clientes nosotros llamamos a a que entiendan sus propias emociones que esto tiene que ver con la inteligencia emocional ¿sí? ahora vamos puntualmente a las emociones entonces las emociones son química es química en nuestro cuerpo lo que si buscas incluso lo vas a encontrar como neurotransmisores eh, ya está comprobado científicamente que accionan o tienen eh, como un resultado puntual sobre nuestro cuerpo ¿sí? lo que podemos entender entonces es que biológica, y químicamente somos todos iguales. ¿sí? Dopamina tenemos todos, la fórmula química o la composición química de la dopamina es la misma para todos. Esto no significa que nosotros, vos, yo y cualquiera de las otras personas, con la dopamina reaccionemos de la misma manera. ¿sí? ¿Representa lo mismo para el cerebro? Sí. Lo que no significa que la felicidad para vos sea lo mismo que para mí. ¿Sí? esta sería como la distinción si querés podés buscar dopamina efectos de la dopamina en el cerebro o lo que sea y así todo, por más que los dos leamos una misma definición de la dopamina y los efectos de la dopamina en el cuerpo tu vivencia de la felicidad de la tristeza, de la angustia, de la alegría digamos las diferentes emociones va a ser diferente a la mía ¿por qué? porque vos creciste te educaron, te educaste, te formaste, eh, te relacionaste en un contexto diferente y bajo diferentes circunstancias. ¿sí? Y esto hace que justamente estos químicos, por más que sean iguales para todos, causen o generen efectos diferentes en cada uno de nosotros. Sí es interesante entender esto, ¿no? que las emociones son químicamente iguales, que químicamente reflejan o reaccionan o accionan de la misma manera sobre nuestro cuerpo y que después también hay otra parte importante a entender que las emociones tienen algunas como que tienen más prensa y menos prensa ¿no? o buena prensa y mala prensa por decirlo de una manera o tienen como un marketing diferente entonces decís, no, bueno, ¿cómo puedes estar triste? no tenés que estar triste, está mal estar triste y estar alegre está buenísimo y uno tiene que estar todo el tiempo en positivo bueno que okay, entonces ahí podemos como si se quiere hacer una distinción que a nivel social está más aceptada la alegría que la tristeza en algún punto es verdad yo te diría que sí pero también te voy a decir que no es tan así ¿Cómo podrías vos entender la alegría si no tuvieses tristeza ¿Cómo podrías entender la tristeza si no tuvieses alegría ¿Y cómo podrías vos estar alegre en algún momento en donde la situación no es alegre? O al revés, ¿cómo podrías estar triste en una situación que no es triste para vos? ¿Sí? Entonces, la gestión de esas emociones a nivel corporal o a nivel, si se quiere, más cognitivo, más este, consciente, sería la inteligencia emocional que eso va como si fuese por un camino, digamos, ¿no? Y por otro camino tenemos el más, el, lo más biológico, lo más eh, primario, que es eh, la química. Entonces, entendiendo un poco cómo funciona la química de nuestras emociones y cómo nosotros también reaccionamos, y cuando digo nosotros es vos en particular, yo en particular, digamos, cada uno de nosotros en particular, de forma individual, eh, ¿cómo reaccionamos ante esa química? ¿Sí? Un ejemplo. Eh, hay una persona que cuando está alegre baila hay otra persona que cuando está alegre ríe hay otra persona que cuando está alegre quiere armar una festejar, por ejemplo, quiere armar una fiesta para, para compartirla con todos sus seres queridos ¿se entiende? entonces ante una situación X que te genera cierta química en tu cuerpo por ejemplo, alegría una persona lo va a lo va a mostrar, lo va a practicar de una manera y otra persona de otra ¿sí? eso tanto en lo que se llamaría si se quiere, digamos, como para ponerlo un poco más sencillo eh, en situaciones más cómodas como en las incómodas eh, para no decir bueno o malo ¿sí? las emociones no son buenas ni malas, son emociones y son necesarias transitarlas, son necesarias todas no no estaríamos sanos ni corporalmente ni mentalmente si ciertas emociones no las tuviésemos, si no las transitáramos, si no las viviéramos. ¿sí? Entonces las emociones no son buenas ni malas, sino que son necesarias. ¿sí? Y cada una en su momento es necesaria para el momento en que estamos viviendo. Y también uno tiene que, o es mejor que nos demos el permiso de vivir las emociones tal cual están apareciéndonos en esa situación en particular. ¿sí? Entonces, en la aceptación y el permiso también podemos gestionarlas de mejor manera. Eso por un lado de las emociones. Ahora vamos a la salud. La salud es algo que, creo yo, no sé, eh, todos queremos tener buena salud. ¿sí? Y queremos que se sostenga en el tiempo y que sea lo más prolongada posible y que sea la mayor cantidad de horas y días y meses y años posibles. ¿sí? También es una, lo que nosotros desde el coaching llamamos una transparencia. Es algo que todo el tiempo lo tenemos en mayor o menor medida. Porque no es que uno no tiene salud, sino que tiene menos salud en ciertas cuestiones. Puede ser en un órgano en particular, en algún momento en particular, bajo ciertas situaciones en particular incluso. ¿sí? Y esto es lo interesante que yo, te, si se quiere, que te puedo llegar a mostrar, a tener desde el coaching, es que eh, las situaciones particulares para cada uno eh, a vos te pueden generar un bienestar o un malestar y a mí uno totalmente diferente lo que por ejemplo a vos te puede generar un bienestar una situación la misma situación a mí me puede generar malestar con lo cual acá entramos también en el mundo de las interpretaciones que es lo que nosotros como coaches lo que yo como coach trabajo con mis clientes son las interpretaciones de las situaciones entonces cuando combinamos un poquito todo combinamos un poco las emociones desde la química pura digamos que es algo general para todos y lo que nosotros interpretamos de esa situación en cuanto a lo emocional y también ponemos digamos dentro de esta misma si se quiere de este mismo tablero de juego eh, ponemos las eh, nuestra salud y los niveles de salud y cómo interfiere una situación x a nuestra salud y en qué momento bajo qué condiciones y qué aspectos de nuestra salud toca o modifica ¿sí? esto es lo interesante que habitualmente se da en sesiones de coaching cuando empezamos a trabajar con yo empiezo a trabajar con mis coachee así se llama a los clientes cuando yo empiezo a trabajar con mis clientes cuando empiezan a reflexionar y a pensarse y digo pensarse porque son, cada uno piensa para sí eh, empiezan a reflexionar y pensar sobre las situaciones y como ciertas situaciones, con una interpretación diferente, con una, lo que nosotros llamamos una mirada diferente, que puede ser una mirada, puede ser una forma de pensarla, ¿sí? Entonces, cuando la pensás de manera diferente, la mirás desde otro lugar, la pensás desde otro lugar, la situación es la misma, básicamente. Lo que sí puede pasar, y nosotros los coaches trabajamos justamente para que pase eso, es para que cambie esa mirada, cambie esa interpretación y desde ahí desde esa modificación, que en este caso por ejemplo sería situación X, que en este caso no te está siendo beneficiosa para vos, ¿sí? no te está gustando lo que está pasando, no te está gustando lo que está, lo que está provocando en vos, ¿sí? entonces ¿trabajamos para qué? porque esto tiene emociones y a su vez también interfiere en tu salud, y por qué digo que interfiere en tu salud, también está comprobado por ejemplo esta química, ¿sí? que son las emociones también, Digamos, la química es parte también de nuestro sistema inmunológico. También está comprobado científicamente de que un alto porcentaje de las, de las dolencias, de las enfermedades, tienen un alto grado de un componente psicosomático. Y cuando digo psicosomático es lo que nosotros pensamos y creemos de lo que nos está pasando, lo que esa, esa situación a nosotros nos representa. Entonces este video es para poder entender un poquito más las emociones, un poquito más la salud y cómo trabajan ¿no? en conjunto incluso a veces. Y lo que a veces ayuda, una ayuda a la otra, a veces una va en contra de la otra también. ¿sí? Puede generar como una. Hay una. como que se rompe la relación armoniosa, si se quiere, entre la emoción y la salud. Y desde ese lugar, desde, desde esa ruptura de la relación, de esa armonía entre la emoción y la salud, es donde nosotros empezamos a sentirnos mal, lo que nosotros llamamos sentirnos mal. Es esto que me está pasando no me está gustando y me hace, no sé, hay personas que le duele la cabeza, hay personas que le duele el estómago, hay personas que le da picazón, digamos, hay montones de sensaciones o cosas que nos están pasando en el cuerpo que posiblemente en... en la mayoría de los casos o en muchos casos se da son el reflejo de nuestra química interna y hace que nosotros también nos pongamos de un humor diferente tengamos una emoción diferente ¿sí? entonces si trabajamos como más eh, en forma más objetiva con nuestras emociones en forma más objetiva en la medida de las posibilidades a ver no siempre uno puede ser objetivo todo el tiempo con lo que les pasa y también para eso estamos los coaches eh, los coaches estamos para ser objetivos ante una situación, eh, porque desde ahí, desde esa objetividad, si se quiere, eh, profesional, eh, trabajamos y acompañamos y ayudamos a nuestros clientes a que tengan una mirada, esto que te decía hace un ratito, tengan una mirada diferente, un pensamiento diferente, una sensación diferente incluso, y comiencen a entender, a vivir la digamos a vivir la situación que les está pasando que les está tocando en ese momento que es la que quieren cambiar o modificar o mejorar la, la piensen la sientan y la vean desde otro lugar y muchas veces el entender cómo es nuestra salud condiciona ¿sí? los resultados que estamos buscando ¿sí? incluso nuestras emociones condicionan los resultados que estamos buscando eh, no sé, un ejemplo sencillo de la combinación de emoción, salud y lo que nos puede pasar, es, estás en una situación que tenés que resolver, por ejemplo, no sé, tenés que resolver un tema laboral, un cambio de trabajo, por ejemplo, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, un cambio laboral, dices, la verdad que el solo hecho de pensarlo me trae el dolor de estómago, entonces vos, tenés dos cosas, o sea, tenés múltiples cosas ahí, digamos. pero puntualmente hablando de emoción y salud tenés, por un lado, el dolor de estómago, que sería como la salud, ¿sí? ese dolor de estómago te incomoda, te hace estar más pendiente del dolor de estómago que de encontrar una solución, te hace estar más pendiente del dolor de estómago o de no querer tener el dolor de estómago, incluso, porque posiblemente ni siquiera llegaste a tener el dolor de estómago, pero ya te estás imaginando que la situación a vos te va a tener un dolor de estómago, y eso, esa imaginación, eso que está en tu mente, digamos, te lleva a un estado emocional diferente, te lleva a una emoción diferente. Vos posiblemente estabas trabajando. Te llega un mail ¿sí? y te dice que tenés que cambiar de trabajo. Lees el mail y automáticamente tu emoción cambió, o no, digo automáticamente como frase hecha, ¿no? Digo, en, en, en segundos, en minutos tu emoción cambió, tu corporalidad cambió. Y, y cuando digo corporalidad me refiero desde la manera en que estás sentado o sentada hasta esto de decir, uy, me acaba de llegar este mail y ya me duele el estómago. O me acaba de llegar este mail pero ahora no lo quiero ni pensar, porque el solo pensarlo me da dolor de estómago. Entonces puede ser que puntualmente sí te haya generado un dolor de estómago, salud. Ya estés con un humor diferente, vamos a llamarlo mal humor, ¿sí? pero como frase hecha, ¿sí? porque los humores son... Son necesarios también. Y, y al ya estar de un, un humor diferente. Es como que perdés un poco la perspectiva. Te condiciona ese humor. Esas emociones te condicionan para poder tomar una mejor decisión. Por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta nuestras emociones. Tener en cuenta nuestra salud. Y cómo interaccionan. Cómo trabajan en conjunto. Y la manera en que trabajan en conjunto va a ser... Cuanto más consciente nosotros seamos de lo que nos está pasando, tanto emocional como corporalmente, tanto en nuestra salud como en nuestras emociones, cuanto más conscientes seamos de esto, mejor vamos a poder gestionarlo. Esto no significa que yo voy a modificar todo en mi vida, pero sí puedo modificar puntualmente mi estado anímico, mi humor de ese momento, mis emociones de ese momento, y que no termine con un dolor de estómago. ¿Sí? entonces entender un poquito que posiblemente bueno ok si me duele el estómago entonces hoy ya no sé voy a tratar de eh, comer más liviano de relajarme de darme no sé salir a caminar si es que eso te relaja eh, darte una ducha tibia si es que eso te relaja eh, no sé incluso hasta tomarte un vaso de vino antes de pensarlo si es que eso te relaja o un vaso de agua si es que eso te relaja se entiende digamos uno cuando empieza a entender un poco más la salud cómo funcionan en nuestras decisiones cómo las emociones eh, también trabajan e interfieren o condicionan nuestras decisiones al ser uno un poquito más consciente de eso también las puede como gestionar de manera diferente o, o de manera más efectiva y cuando digo efectivo es para básicamente lograr lo que uno quiere lograr si yo por ejemplo como en este caso yo te decía, estás trabajando vos en tu computadora, te llega el mail sobre un cambio de trabajo, y dices, uy, ok, bueno, en este momento no lo voy a leer, mejor me relajo un poco, veo un poco de tele, me leo un libro, eh, no sé, voy a mi jardín a trabajar con mis plantas y después vuelvo. Y ya más relajado, más tranquila, con, con, con mi cabeza, si se quiere, más, eh, más abierta, más ordenada, menos confusa, más clara, me voy a poner a ver, a leer bien atentamente el mail y cómo se lo contesto. Entonces ahí vas a gestionar vos ante la misma situación, ante la misma incomodidad. Porque seguramente te vas a ir resultando incómodo tener que ponerte a contestar un mail sobre su cambio, tu cambio de trabajo. Entonces la situación no cambia, la incomodidad en sí misma no cambia porque igual lo tenés que resolver. Lo que sí cambia es tu estado emocional al momento de contestarlo lo que te generó a vos como un estado, si se quiere puntual, de tu salud en ese momento. Sí. Entonces, ¿qué mejor que uno estar la mayor cantidad de horas, la mayor cantidad de días y la mayor cantidad de años emocionalmente sano y corporalmente sano, o sea, con salud, con bienestar, con plenitud y que nuestra vida cotidiana, que tu día a día sea más pleno, digamos, sea más, lo que nosotros llamamos más lindo. Esta es la idea o el propósito, uno de los tantos propósitos que tiene el coaching que es que las personas cuando nos consultan, cuando nos contratan, cuando me contratan traen un tema en particular que quieren mejorar, cambiar o eh, si se quiere modificar en algo que no les está gustando o lo que, que es algo que no estaba previsto dentro de lo que tenían como planeado o pensado y desde el coaching trabajamos, desde preguntas nosotros acompañamos a que empiecen a gestionar sus recursos de manera diferente y esto, este, esta gestión, este cambio, los acerque y logren incluso el objetivo que se habían planteado. Entonces la idea es que el coaching aporte a tu vida bienestar, salud, plenitud. Esta es la idea de estos espacios, esta es la idea del espacio de coaching con Hugo dentro de la plataforma Patreon.com y en verdad agradezco muchísimo tu tiempo agradezco muchísimo tu aporte, esto ya lo digo en otros videos, pero es la pura verdad, eh, me motiva a seguir eh, escribiendo, a seguir creando contenidos para que puedan tener una mejor vida, una vida más plena, con mayor nivel de bienestar, así que te agradezco muchísimo una vez más, y nos vemos en el próximo video.